La mejor herramienta para tomar una decisión es la información. Farolas surge con el propósito de informar de forma más clara y transparente la contaminación lumínica producida por las farolas que hay en tu barrio, en tu ciudad, en tu en tu entorno. No es, es importante no confundir consumo energético con contaminación lumínica. También es importante no confundir luz con contaminación. No queremos que las ciudades estén oscuras. Existe una armonía entre la luz artificial que las ciudades y el entorno donde están situadas. Aquí, por ejemplo, una farola que carece de protección superior. Luego en noche, está en la noche y dando luz artificial en este entorno de la rodea de la a contaminación. También es verdad que en este caso se aunan el consumo energético porque disponemos de dos grupos de luz para alumbrar el en, en, en mismo área. Luego hay un exceso de consumo energético. En definitiva, lo que pretendemos con farolab, es unir fuerzas tan potentes como las de la ciudadanía con los organismos públicos. Recogiendo información que ya sean los ayuntamientos, cabildos o cualquier otra institución puede ofrecernos sobre el alumnado público de su ciudad con las aportaciones que cada ciudadano o cada persona en definitiva nos pueda hacer registrando cada uno de los puntos de luz que existen en el entorno y calcular y generar un mapa de contaminación lumínica que nos conviene nos dé más información y nos permite concienciarnos más sobre las consecuencias que estamos generando en el entorno. Las dos modalidades que permite Farolab de ayudar es o bien anotando farolas que ya hayan sido dadas de alta por un registro público o bien creando nuevos puntos de luz donde antes carecíamos de ese tipo de información. Uno de los pilares fundamentales de Farolab es la integración y visualización de datos del alumbrado público de distintas ciudades. El mapa que estáis viendo muestra de forma agrupada las farolas de una ciudad. Clicando en cada agrupación aumentamos un paso más el nivel de zoom, pudiendo llegar incluso a visualizar las farolas a pie de calle. La aplicación dibuja cada farola en el mapa indicando su posición, el radio y el color del cono de luz que emite. En este caso podemos ver colores azules, amarillos y verdes. Si pinchamos en cualquiera de ellas podemos ver sus características y llegar incluso a contribuir anotando información aún desconocida o actualizando sus atributos. Este formulario de anotación anima al ciudadano a conseguir la mejor vista de Street View de la farola en cuestión, de forma que apuntado tras apuntado Farolab pueda consensuar cuál es la vista más representativa de la farola. Farolab aplica el mismo proceso de acuerdo con todos los atributos de interés para el cálculo de la contaminación lumínica. Por ejemplo, algunos de los atributos que son más interesantes para este cálculo son la potencia, el tipo de bombilla, su altura, el color, si lleva protección o no, e incluso el estado de la farola, pudiendo identificar si la farola está fundida, rota o en buen estado de funcionamiento. Es fundamental que la ciudadanía colabore para recoger la información que aún no está disponible en los portales de datos abiertos de las ciudades y para mantener viva toda la información dinámica y relevante. Ya hemos visto cómo los ciudadanos pueden enriquecer los datos existentes sobre farolas de una, de una ciudad. Pero Farola App va un poco más allá. También se pueden crear nuevas farolas. El procedimiento es muy simple. El usuario hace clic en la posición donde encuentra una farola, la identifica con Google Street View, rellena cada uno de los campos y características de las farolas como potencia, bombilla, altura, color, protección. Y estado de la misma. Una vez actualizada esa farola, veréis que aparece una interrogación. Eso es debido a que se necesitan más aportaciones para generar un consenso y así validar los resultados. Farola App no consiste solo en producir datos, sino que les da un significado. Gracias a los datos aportados por instituciones y ciudadanos, Farol App consigue dibujar un mapa de contaminación lumínica que posibilitará una mayor comprensión del problema y encontrar una solución al mismo.